Eh, trabajo en el sector limpiezas eh, pertenezco al convenio provincial de guipúzcoa y trabajo en Eclat limpiezas y una subcontrata de para Salto system necaná hernánico comisal deco garría wine eh, guain comisal eh, de guco delegada sindical de nao está garríaal día empresa saco en eh, lanadeu Eta Auda, eh, Euskó Jarbariza, contrata a tu empresa BAT, va eh, ba, que tuzca algo, de Guitaco, carvitas, una aurea de Mateco. Soy Ima Gómez, soy delegada de, de SACIR. En... ...se limpia a los juzgados de Vizcaya. SACID es una empresa subcontratada que lleva desde el 2010... ...haciendo el servicio de limpieza en los juzgados de Vizcaya. Bueno, vemos que en el sector de la limpieza eh, es un colectivo feminizado... ...y bastante precario, no solamente en el salario que es importante... ...también en las jornadas, muchas teníamos jornadas parciales... ...intentábamos, bueno, pues intentar eh, solucionar este problema. Y bueno, pues con ayuda también de la limpieza de los juzgados de Guipúzcoa que en el 2018 estuvieron de huelga, pues dimos un paso más y después de 14 reuniones vacías de contenido, pues decidimos salir a la huelga. Amar este gure eh, en eh, en día jubilar tu censo Juan Besela, va a en eh, Andorre, Guava, Escocia, Ordu, Gucci, Gotín, Sarcezán, Etaía, Comisario de Gucci, gaude Jornada de Ría, Gucci, Eta, eh, Lambertiñe, Doguello y Quien. Nosotros pensamos que las condiciones laborales podemos mejorarlas dentro de la empresa eh, haciendo un convenio de empresa. Entonces, bueno... Vamos a ver si iniciamos ese camino, vamos a iniciarlo ya con el respaldo de nuestro sindicato ELA y, y con buenas eh, vibraciones y tirando para adelante. En esas reuniones verdaderamente no se cocinaba absolutamente nada, porque después de 14 reuniones y año y medio eh, la empresa no veía la existencia de la brecha salarial. Bueno, Baizanduzian 9 dira bete, era bat ofizio aldaketa bat gutzako. Ba garbitasunean haitzeginan emakume batzuk inoiz ezginaraki pankarta batekin kalean. Ba, ba orrasi ginan egunero egunero herri-herri muitzan. Eta greba hontan hasi ginen baita ere epaitegiko garbitzaileak. Eh baita ere garbialdi enpresantzako dizuen lana eta elburu bazan, ba, bueno, ba kalakin, kale ba e, soldatarrakaleekin kalde bukatzia nos queríamos equiparar al convenio de la limpieza viaria de Guipúzcoa, ya que era el convenio provincial, el único convenio provincial de aplicación de que entendíamos que que eran el colectivo mayoritariamente masculinizado. Esta bueno va Google acau en eco a soldatarrak da gunekan, de itakoa garbitzear. Esta soldada recada. Bueno, veía gutxi guchigo bazialako emakume batzuk vacía la cama, cume va a tu lente, burro acá ten hoy chuta suelen. Esta, baina horrátis acá en chiki guagua año. Nunca emakume, guíañasco año exía, va vos va a te macume dos, se macume año, en la seguridad de vuelta mate si Los colectivos eh, de cuidados, de todo tipo de cuidados. Somos mayoritariamente mujeres y, bueno, desde la administración no ven la necesidad de que eso se solucione y que eh, desaparezca la brecha salarial. Soldata harraka lana, asimilatzea, denbora pixka teman zigun. Siniste, guguk gizonezkoak alegarbitzalean lana eta guria berdina dela. Zegu que hori oh, aurran sinistu inberrizan duen nun. Eta gero behin sinistezunean, eta esatezunean banozki, baiet, beha hibezela seite duen lana. Esta vez, si no se pasa ez la se pasa Así que, la gente, no se pasa la gente. la gente. pasa Bai, nuke, asko bueno e, lortu gendun, bukazdu, lortu gendun, la verdad es que no se nos tomaba en serio en la, en lo que es las reuniones. La empresa en ningún momento vio el tema de la brecha salarial, es más, no quería hablar de ella. No ve esa, esa brecha, dice que, bueno, pues que al final somos colectivos eh, totalmente diferentes y que bueno, pues parece ser que los de la limpieza viaria hacen otra cosa que nos limpiar, cuando nosotros lo que vemos es que los dos colectivos limpiamos. Uno limpia en las calles y otro limpia eh, en los interiores. Bueno, va, guri, carlabozo, sarreran, pancarta, bueno, cartel badao, una sarna, tuberculosia, eh, hainbat gaitzeekin, ba zen neurri hartu behaituzun. Guri sekula ezguen maskarila batek hartzen, kalagozuak garbitzeko. Ja horreke emateu gure lana ez da la ingorra, ezta? Hoi, hoi da sate agaldiz, ertzainak badaukate maskarila, badazkate guantia, ba, bere guantiak, badazkate bere gauza, ba hor lanean haitzeko. Bueno, pues la verdad es que no fue nada complicado el el decidir salir a la huelga, básicamente porque nos estaban tomando el pelo durante año y medio. Somos un colectivo en el que se nos ha ido eh, precarizando cada vez más, cada vez más se nos ha ido dando más trabajo y, y menos jornadas. Entonces lo que íbamos viendo es que estábamos peor que hace 10 años. Efectivamente hasta hace muy poquito la gente, los propios trabajadores de, de Salto System, no tenían ni idea en qué condiciones estábamos las, las mujeres de la limpieza, ni qué sueldo ganábamos, ni, ni qué horarios tenemos, ni nada de nada. Entonces, bueno, nosotros hemos pasado eh, de ser bastante invisibles, que éramos antes bastante invisibles, a ser un poco más visibles. Luego, con el tiempo, la gente decía, ¿y por qué esto no lo hemos hecho antes? ¿Por qué eh, eh, hemos tardado 10 años en, en salir a la huelga para pedir lo que entendíamos que era nuestro, nuestro derecho? Nosotros antes de la pandemia teníamos unos horarios terribles de trabajo, teníamos unas condiciones tremendas, nadie nos veía, nadie nos valoraba y hemos vivido un poco en, como en la clandestinidad. A raíz de la pandemia, que ya hemos, empezamos a ser esenciales, por supongo que los miedos a, a, bueno, a la propia pandemia, eh, nos empezaron a cambiar horarios, a, a ser todo un poquito más eh, mejor y visible, ahí es donde nos hemos empezado a dar cuenta que había que que pelear, porque las condiciones tienen que cambiar sí o sí. Parecía que de, de repente éramos esenciales, eh, había esa necesidad de limpieza y que si no existía esa limpieza, pues podía venir otro tipo de enfermedades. Y luego aparte, eh, en concreto, en nuestro eh, trabajo, los, los usuarios de los juzgados y, y los funcionarios han visto que nuestro, nuestro trabajo es importante. Cuando les ha faltado esa limpieza es cuando han visto eh, lo importante que es. Es más, personas que normalmente no tienen mucho cuidado a la hora de eh, trabajar, pues en esos 68 días de huelga verdaderamente han tenido mucho cuidado y plantas que normalmente están un poco cochinas pues estaban limpias porque los propios usuarios tenían muchísimo cuidado. Ni feministas han va va. Este Ocinio Makumia ve a la Petit y feminista. Es que ni Ane Makumia y Betty tocan ustedes burruca, batzutan y villy de arraeta. Bueno, baño deprendimiento, cofeminismo, ampearra. En el momento de sumatuet. Increvo un sumatuet. Yo creo que sí, que necesitamos un poco de, eh, ese proceso de empoderamiento. Mm, eh, la gente tiene mucho miedo y le cuesta un poquito organizarse. Pero bueno. La verdad es que viendo que otros colectivos eh, consiguen las cosas, pues al final eso también anima a intentarlo. ¿Eta, eta zenbait jemakume, entzuten itunes, burrukantze biltzala, y hasta de ian explicatzen, bide burrukantze tocatu zitzaian sufritzia, ni oso identifikatuta sentitzen itzan. Lo mejor de, de una huelga la unión, yo creo que es la unión. La dignidad de las currelas tiene que servir como un punto de partida, y tiene que, que hacer ir hacia adelante tenemos que cambiar muchas cosas los cimientos se van a mover eh, seguramente vamos a tener pues no sé incluso represalias o lo que sea pero no debemos de, de movernos ni un ápice pues la verdad es que nos ha unido un montón eh, esa, esa firma y esta lucha pues porque aparte nosotros no trabajamos juntas, tenemos diferentes centros de trabajo, están los diferentes juegos de, de Vizcaya, entonces nos ha valido también para, para unirnos, personas que normalmente no se, bueno, personas que no se conocían, que igual llevaban 10 años trabajando en, en el mismo centro de trabajo, pero a diferentes horarios y sí no se conocían. Entonces, bueno, pues nos ha venido muy bien para unir el, el colectivo eh bailan tokatu zaizkiten burrukakin, eta gauzapila batekin sentitzen naiz identifikatuta, bai emakume izateagatik, bai ama izateagatik, eske eske gauzapila batekin eta bueno, ba piztu zaizkit argipila bat leno desnazkanak. Eta bueno, nei e, greba honek izugarria beraztu nau sentzu hortan, ba ba konturatzen naizelako, ba ba leno konturatzen gauza gauzapila bat eta ez konturatzen ez dela ikasietela burrukatzen. Nere lanagatik ze oireeznekin Efectivamente, Salto es una empresa, pues muy, eh, como dicen ellos, de, de progresista. Entonces, eh, bueno, pues eh, claro, lo que nosotros pensamos es que no se puede tener otro co un colectivo dentro de una empresa tan progresista que sea tan precario como el nuestro. El que no lo intenta, no lo consigue. Y la única forma de conseguir las cosas es luchando. Nadie te va a dar nada por nada. Sus ganancias son verdaderamente sus pérdidas, lo que dejan de ganar. Queremos, queremos ser como ellos, trabajamos para ellos, les quitamos su porquería todos los días, un montón de horas, todos los días con una sonrisa maravillosa y amabilidad y respeto, Y queremos ser como ellos, sí, sí, queremos, queremos, necesitamos, sí, vamos a ir a por todas, hacia adelante. Sin ni un paso atrás. Bueno, esta sangre de usted es En zeigu, e, dea, en que en igoerau izan duena. Eta, izan da Van a intentar dinamitar el proyecto, van a intentar eh, hacernos a nosotras tambalearnos, pero tenemos que estar fuertes, no van a tener nada que hacer. Eso es. Absolutamente nada. La negociación será tres bandas y bueno, yo mmm, cuando juego algo me gusta ganar en los juegos. Entonces, este creo que lo vamos a ganar. Vas a cortar todo. No. Tú como la ITV, segundo y medio. No, no, <ríe>